a Fulvio por las informaciones de la clínica. Y ¿no? especiales ¿no? del primero de noviembre. Perfecto, sí. magnífico. Bueno, miren, eh, nosotros continuamos con más contenido del programa. En esta, en esta ocasión nos acompaña un cura que no contemporaniza con vagabundería ni sinvergüencería. Que yo podría decir que es un hombre que de alguna manera se ha convertido en la conciencia de, de toda una comunidad. La conciencia real, la conciencia ética, no? la conciencia moral. Yo no me atrevería a decir, con el perdón tuyo, mi hermano, que tú eres un padre del diablo. No <risa> del diablo como, te has dicho, sino como se dice en expresión sí, es dominicana. dominicana. Un padre, un, es un padre del diablo, ese hombre hace de todo. Entonces, pienso que es una manera... No de denigrarte, sino de valorarte en ese sentido, en el sentido en el sentido dominical. de la palabra. De, yo, Ramón de, de Alejo, esa dominicana, Así es. ¿Está bien, que Ramón ese, Alejo. está bien que ese dominicanismo, yo sigo insistiendo que es un padre de Dios. Bueno, está bien. <risa> Buenos días, Ramón padre, Alejo, Moncho. padre Moncho. Y si me van así de diablos, o a de diablazo. Pero... <risa> sí, como ser, no, no, vamos como por esperanza. Sí, sí, sí. Es bien bien. la enmienda. <risa> <risa> bueno, Buenos días. Buenos día día Un placer día, tenerte por acá. acá. Aquí estamos <risa> para compartir con ustedes. Padre, hay dos puntos terribles en lo que es la administración pública. En seis años, la nómina <risa> se ha duplicado y en publicidad este gobierno invierte más de cinco veces que lo que se invierte en viviendas sociales. ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Qué podemos esperar? Lo que hemos esperado todo el tiempo, que cada quien va superando al otro. Porque aquí es el problema. Aquí todo el que pasa, el que viene tiene que superarlo. Pero superarlo en qué? Hasta ahora, en perversidad, en descontrol, en uso de los bienes. Y la publicidad aquí, todos sabemos que estamos en el tiempo de sin publicidad nada funciona. Y eso lo entiende muy bien desde la psicología de los pueblos y la utilizan, da pena, da pena. Por ejemplo, yo recuerdo... Una publicidad que hubo aquí con esto de punta. Yo creo que Catalina. Más, ¿Todavía? La, la punta Catalina esa. ¿ves? 464 <ríe> millones de pesos, padre. 464 sí. millones le, de pesos. Pero, y se, pero y se recuerda, le. Pero recuerden. Hasta el 17. Pero recuerden, en, ahí, en una campaña de Grande Liga, que cada vez que pasaba un INI venía el bendito OS ahí. Ingen, de que, el ingeniero. El ingeniero ese para. Oye, una publicidad costosa, sí. incluso burlándose del de, de pueblo dominicano. No, porque el carbón que se va a usar no es carbón de todo madera, lógico, es, es carbón todo del subsuelo de la tierra. De, tierra. Digo, no, diablo. un experto hablando ahí. Sí, yo digo, de subsuelo de, no. su de Marte la van a traer, parece. parece. Eh, la energía eh, limpia, para. Sí, que de su suelo de la tierra, pero claro que es de subsuelo de la tierra. La van a traer de suelo de Marte o de la Luna. Pero... Lo importante es cómo se invierte el dinero, cómo se gasta el dinero. Se llama medio. Del pueblo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué necesidad hay de un gobierno hacer una inversión cada 15 minutos en la televisión nacional, en todas partes, para decir que está trabajando? Mm. Si trabajó, trabajó y se acabó. Claro. Sí. Entonces, ¿la publicidad cuál es? ¿Qué lo hizo eso? Fulvio, dámele dame, al padre a, a, los datos de la publicidad solamente de, de obras públicas. ¿Cuánto gastó? 82 millones de pesos. En publicidad fueron gastados solamente en septiembre, obra pública, 236 millones de pesos. Bueno, pero es que en septiembre se multiplicó algunos casos hasta en 2.000% sí. los gastos comparados con agosto y septiembre. Sí. En bebida y comida. 12 se, millones. Sí, y habían gastado en, en agosto cua, eh, 700 mil y pico. Sí. Entonces gastan en, en ese mes 12 millones. Sí. Y así tuve... En, en septiembre fue un despifarro, claro, había que hacerlo, porque aquí todos sabemos que el problema de la campaña política ¿qué es compra y venta. Y es, ahí está la, la, la vaina vainosa, 1, 297 como yo insisto. 1.297 millones de pesos costó ese candidato en septiembre. Sí. Entonces, eh, eh, hemos ido creado, creando dinero, una sociedad de dinero, de, de, de despifarro, de, de, de falta de respeto al pueblo, y claro... Hay que mantener bien a los dueños de, de, de televisión y de radio, porque. Esto Pero hay aquí que... No, hombre, no, que. Ajá. Va a llegar aquí a Macorís. Eso es, ahí. Eso es la publicidad nacional, porque hay que... eso es lo que produce y lo. Y Moncho, lo que yo creo. Eh, está visto que la República Dominicana está metida en una especie de. Está empantanada en un tema, y es el tema de saber elegir correctamente un candidato para que gobierne, para que dirija la cosa pública. Porque cada vez que hemos elegido, nos hemos metido en una situación. ¿Qué está pasando con el pueblo dominicano, con la sociedad? ¿Cómo tú lo visualizas desde el púlpito? Que ha sido tu lugar de, de predicación? ¿Ha sido tu lugar donde eh, enseñas a, a los demás, eh, a, todo, a toda tu feligresía y al que te escucha, lo que es? El, el, la vida social y política nacional ¿Cómo bueno, tú lo viste? Bueno, yo creo que los que han dirigido el país hasta ahora se han encargado de que tengamos un pueblo analfabeto en la política sin conocimiento político a nivel general Entonces, yo soy un poco aristotélico en esto Aristóteles decía que cómo era posible que una persona que no sabe qué es un Estado, para qué es un Estado, cuáles son las funciones de un Estado, vaya a poner un voto y que ese voto tenga el mismo valor de una persona que está totalmente consciente y que ha crecido en eso, que no todo el mundo debe votar para elegir presidente. Si usted es gallero, elija para el mejor gallo. Debe. Pero para hacer si usted no sabe qué es un presidente, qué es un Estado, cómo debe funcionar, cómo te lo ponen a decidir, y ahí viene entonces la compra y venta. Entonces, no hemos en empantanado. ¿Por qué? Porque se ha ido creando un pueblo totalmente analfabeto en asuntos políticos. Y cuando un pueblo tiene esto, es peligroso. Si usted observa, por ejemplo, ahora mismo las manifestaciones que hay en, en Chile, en Ecuador, Bolivia. en el mismo Bolivia, sí. y, y te encuentran con una de esas personas que le decimos indígena a veces despectivamente. Sí. Y de los que van ahí y viene un periodista y tú lo oyes hablando sí. y te das cuenta Mucha que no idea. tiene universidad, que no tiene escuela, pero tiene una conciencia de, la de la pueblo, formación. tiene una formación política de la realidad, tienen conciencia incluso de clase. Oye, aquí los dominicanos no tenemos conciencia de clase. Tú coges aquí un pobre dominicano sí. y vamos a poner que yo, para ser rico nada, nada, por lo menos ahora me ponen como rico, y yo soy rico y Francia es pobre. Y viene un pobre dominicano a hacerme un trabajo y a mí, porque soy rico, me lo hace en la mitad de lo que le cobra a Francia, que es por igual que él, porque dominicanos no, no hemos creado conciencia de clase. Entonces, cuando vemos una persona que está arriba, nos ponemos ahí como una gallina culeca. ¿A no perder el, la chamba? La chamba. Entonces, eso... Porque te, te, te regatean. Si aquí eso no se transforma a partir de una formación, de una educación que se lleve al pueblo, y eso no lo van a hacer los dirigentes políticos de la partidocracia que históricamente nos ha gobernado, porque a ellos les interesa mantener eso. Aquí hace falta un proyecto de pueblo que venga desde abajo y que desde abajo comprenda la realidad del pueblo y entonces entre a esos barrios a esos sectores, a esa junta de vecinos, a entender que la misión de ellos no es pedir una, un caminito vecinal o pedir una alcantarilla o una escuelita, que primero deben tener una formación. Porque si no están formados, los compran. Y nos compran a todos. Oye, compran a la junta de vecinos, compran a la asociación de campesinos, compran a los clubes de madre, compran a las, a las iglesias con una capillita, o con un regalito y mantienen todo ahí un, un engranaje de compra Padre, y venta. Hay un, un aspecto vital, fundamental que usted cita y creo que hay que estar el meollo del asunto eh, que nosotros tenemos en este momento como sociedad a la hora de, elección, de, de elegir a quienes nos representan. Esa poca formación política, eh, esa, esos, eh, esos niveles de criterios eh, muy poco para decidir o pensar o evaluar a quienes van a poner ahí en los puestos. ¿Qué usted entiende que se podría hacer para cambiar eh, con, es, de, con, con, o sea, con esto que, que, que, caiga, que tenemos detrás de la espalda? Nosotros vemos a veces entrevistas ahora en las primarias, y no sabían si Danilo iba a ser precandidato, si era presidente. O sea, cosas tan fundamentales como lo que tiene que ver con el aspecto presidencial. Estaban en Belén con los pastores porque no conocen a profundidad, o por lo menos lo, lo más básico de, de lo que tiene que ver con el sistema político dominicano. Oye... Tú empiezas a preguntar a nuestro, a, oye, esto yo lo digo porque somos, soy dominicano, en otro pueblo no me atrevería a decir si yo fuera extranjero, pero porque soy dominicano uh -huh. me siento con autoridad y que puedo hacerlo porque me duele. Esto yo no lo digo con alegría. Yo no digo esto como un verdugo, lo digo como un padre de familia. Cuando un padre de familia corrige a un hijo, le duele la corrección. Un verdugo se goza la corrección. Entonces, tú te encuentras aquí y sales a preguntar ahí qué idioma se habla aquí en la República Dominicana. Y hay mucha gente que no va a saber qué idioma se habla en la República Dominicana. Padre. Que, que han distorsionado. Incluso yo vi una parte que decía eh, idioma, español y creol. Padre. Hay, y hay, hay distorsiones como esas. Sí, pero no solo intenciones, es la falta. Tú no sabes preguntar ahí quiénes son los padres de la patria aquí, eh, a estudiantes. Ya yo ya ya escuché, yo, Padre Moncho, ya yo escuché. usted habla de una revolución que venga desde abajo, pero los políticos de toda América Latina y de nosotros, nuestro país aquí en el Caribe, basan de ser populares en la ignorancia del pueblo, falta de escolaridad y pobreza y... Por eso eh, mantienen esa, esa, esa capa. Lo que pasó en el Estadio Quisqueya ayer sería una fuente de... Nueva conciencia que se está levantando en una generación nueva aquí en República Dominicana. ¿Cómo usted ve eso? No, no sé si estás en contexto, por eso fue un sí, video. Que, o sea, sí, un grupo de personas sí, fueron... Todo, con... claro, lo he visto. Y se eh, colocaron letras que completaban eh, corrupto. Sí. Lo importante es... Bueno. El problema aquí es el siguiente. Eso puede ser interesante. Ahora, yo no sé qué está detrás de eso. Y a veces tuve esa cosa así y detrás... No hay la intención de pueblo, sino de grupos. De sectores. Mira, de moda, de, de moda verdad, sí. Entonces, si no hay conciencia bueno, de pueblo. es un movimiento popular que se llama Somos Pueblo. Somos Pueblo. Eh, ¿Y sí, quiénes sí. quién son los que están ahí? Bueno, yo la sociedad, quiero parte hacerte una, una pregunta, dominicana. Dominicana. Moncho. Pero yo no estaba ahí. Eh, ¿Me representan necesariamente? No, ni, no, ¿Y no, es la, no iba a estar todos es todo los dominicanos. No, pero no me representan. Tu no tu me preguntaron para hacer eso. ¿Qué fue lo que pasó? No, sigue, sigue. Como iglesia, yo siempre he visto que en momentos muy, muy puntuales el Episcopado ha hecho alusión a, o ha evaluado la situación en que se encuentra la República Dominicana en todos los ámbitos, porque establece como una especie de panorama y su posición ante esas problemáticas. He visto muy parco y solamente se limitaron a reconocer a los individuos que ocupan hoy la Junta Central Electoral y no al problema que se ha generado y la duda que se ha generado producto de unas elecciones cuestionadas y que a todas luces. En principio, nadie ha tenido en su mente de que era un proyecto de prueba. ¿Ve? Las... las... El, la, la, el voto electrónico Era una prueba No era el voto que se estaba implementando Esa era una prueba para establecerle para el 20 Y fue un fiasco Y la iglesia no ha dicho nada Si ¿Sí, la, la iglesia se pronunció la iglesia no, primera, A, a ellos sí Pero el problema es que Y ahí está la desgracia que tenemos en otra sociedad Que creemos que quiere, La élite la es la dueña y señora La iglesia No es la conferencia episcopal Si la iglesia es la conferencia episcopal Esto se dañó Porque son como 18 Y entonces, ¿Y 18 son la iglesia La iglesia es el pueblo La iglesia es cada hombre y cada mujer La iglesia es cada persona que cree en ese proyecto de, de Dios La iglesia es cada sacerdote Cada obispo, cada eh, religioso Cada miembro de una hermandad O de un movimiento Entonces queremos decir habló La, la iglesia es la que habla y lo que vale solo es lo que dicen el, el grupo de, de obispos y los demás. Pues dejemos los obispos solos, que ellos hagan a la iglesia, que a ver qué hay. No, la iglesia va más allá. Ellos son iglesia, claro está. Sí, claro. Y es la jerarquía de la iglesia, pero ellos no son la iglesia. Padre, eh, para finalizar verdad esta, esta parte, a raíz de las, de la, de las crisis que han suscitado eh, a lo interno de los diferentes partidos, de su muro nosotros trajimos una, una frase que usted eh, publicó. Eh, la tomamos porque usted la hizo pública. No, eso es lo que yo publico en eh, libre. ¿Verdad? Eh, ahí está. No cobra derecho, usted, escribió, no y, usted escribió eso. Dice, quien hace alianza con los perversos y corruptos, eso mismo será. Y entonces, ¿a qué usted se refería con eso? Bueno, aquí todo está claro. Aquí hay alianzas que no están fundamentadas en ideología. ¿Cómo cuáles, padre? Todas. Tú ves, a sí, mí, que la alianza, por ejemplo, de Leonel... Con PTD. los reformistas, PQD, eh, PTD, el BIS. PTD BIS. Eso es en base a ideología, no. es en base a intereses. Y si es en base a intereses, esto es, se rompió la tasa cada uno para su casa. Y la alianza que hace el PLD con los partidos que están aliados, ¿tú crees que es en base a ideología? Y la alianza que hace el PRM, con, eh, que busca hacer supuestamente con la fuerza del con, pueblo. Sí, ¿no? entonces, no. Entonces tú ves que se habla de alianza. ¿Cómo tú vas a meterme en la cabeza a mí que una alianza con Leonel Fernández o con cualquiera de esa gente en base a ideología, alguien quiera construir algo nuevo para este pueblo? No es posible, porque que tú no vas a aliarte con los que han hundido al pueblo para que le mandan al pueblo. Oye, eso, eso, sí. eso es totalmente imposible. Entonces, yo le digo, el que hace alianza dime con quién anda y te diré quién eres. Eso está bien claro. Así dice el refrán. Sí. Sí está. Y el que hace alianza con corrupto He corrido también. Si yo claro. me lío con ladrón, ¿soy ladrón? Gracias a Ramón Alejo, Padre Moncho por haber estado con está? nosotros, han respondido a estas preguntas. Lo que tú De mañana.